A pesar de numerosos llamados a las autoridades locales, esto han hecho caso omiso ante el mal estado de las calles en la comunidad Los Espinos, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Adiós, este espino que, que está pedido, que queremos que, la, que nos la arregle, porque cuando llueve es una, un tablazo de agua en esta calle que va. Últimamente está lloviendo. Andar por el te puedo La situación de la calle. hay que contarte tú porque tú estás viendo la muestra. Aquí si llueve es un frío. Y mira, mira como, mira, mira cómo que está el piedregado y.. ¿Me entiendes? No, mejor, ya tú sabes cómo es que cruzan. Sí, ten, la vida, y, toda la, vida, tiene la toda vida, vida, porque lo que le han hecho es una cocininga y siempre la dejan así. Hay... No, esta calle que esta gente viene y dice Montoyo fue esta gente para acá, tú sabes, eh, como te digo, ve ese motel no sitio y no tiene ni tres años y es rompido para acá, en esta tierra no le puede entrar de noche ni de día, porque cuando llueve tú uno va a y un río, no sé cómo la gente no van a, a, a... nadie ha venido para acá. Esta calle está muy mala, tú quieres ver para allá abajo porque te van a decir ahora. Entonces, ¿qué tiempo tiene? Eso. aquí. Ustedes que ya tú sabes, hace cuatro años que vinieron a seguir, y después de ahí nunca más nunca le metió a NTN, Arismendi la Antigua.